Bueno, buenísimas eh, tardes a todos eh, o buenos días, dependiendo de la zona horaria donde estéis. Mi nombre, como muchos de vosotros sabéis, es Iñaki Allende, soy el responsable de, de Estrategia y Personas.com. Hace aproximadamente seis meses o siete meses comenzamos una, eh, una serie de, de webinars enfocados, muy enfocados a ciertos aspectos. ...que en las experiencias que habíamos tenido en los proyectos con los clientes... ...nos resultaban especialmente interesantes. Son webinars de duración corta, aproximadamente media hora, 40 minutos... ...es lo que solemos hacer y fundamentalmente el, el, el, la forma de, de funcionar... ...fundamentalmente es que yo hago una especie de, de breve ponencia... ...presento algún caso, doy alguna serie de ejemplos... ...y luego las personas que os venís eh, conectando, que algunos de ellos sois... ...reincidentes, como diría aquello, de lo cual me alegro muchísimo... También vais interviniendo vais comentando alguna experiencia particular que podáis tener sobre el tema. Anteriores webinars que hemos realizado han sido... Hicimos un webinar enfocado específicamente a comunidades de aprendizaje. Hicimos uno sobre la experiencia de empleado, que, con, que contamos también con la colaboración de una empresa que se llama SLEEK. Eh, realizamos uno sobre digitalización de la formación dentro de las áreas de talento. Y ahora tenemos el cuarto de esta serie, eh, que le hemos llamado Cómo maximizar el impacto de la formación. Muy bien. Estupendo, bueno, pues continuamos. Eh, vale, por centrar un poquito el tema, nos vamos a referir a qué podemos hacer realmente o qué estamos haciendo todos por conseguir que la formación rinda, rinda resultados. Desde, ya sabéis, normalmente hacemos un montón de formación, los presupuestos de formación son gigantescos, pero a veces esa transferencia al día a día, al trabajo... ¿Y por qué no también al resultado de las empresas? Pues, pues no es todo lo que nos gustaría. Para las personas que trabajamos, ya sea desde el lado de la consultoría o desde el lado de la empresa, en lo que es evidentemente el, el, la, la importancia que tienen nuestras áreas de talento, esto es crítico. ¿Por qué? Porque al final dependerá de la mayor o menor legitimidad y autoridad que tengamos dentro de las organizaciones el hecho de que las cosas que hacemos sirven para algo y se terminan y, y dan soporte también a las organizaciones y a las personas que trabajan en ellas. Bueno, ya sabéis que el, el ciclo de lo que es la, la formación fundamentalmente tiene seis fases, que es la planificación, la comunicación de lo que se ha hecho. Dentro de esa planificación, evidentemente, hay una primera parte, que son la detección de necesidades. Luego pasamos al diseño de las acciones, que es verdad que esto yo particularmente creo que se está transformando mucho y estamos yendo hacia un modelo más, más blended. Eh, después de la comunicación viene la realización y luego debería existir una aplicación que pueda ser además eh, propulsado por la, el seguimiento y la evaluación que se pueda hacer desde las áreas de talento y desde los desde las niveles de, de management de la empresa para que realmente eso genere un impacto. ¿no? Bueno, una de las principales preocupaciones dentro de todas las áreas de recursos humanos o desarrollo del talento es que este ciclo se acorte, es decir, antes cuando ibas a un curso sobre gestión de la formación te decían, bueno, Normalmente el ciclo de la formación dura uno o dos años, desde la detección de necesidades a cómo se evalúa. Eso sería una locura ahora, como todo, como la propia estrategia de las empresas, lo que se trata es de acortar todo este ciclo, es decir, que desde la detección de necesidades de, de formación tiene que haber una formación, llamémosle muchísimo más just in time, hasta el punto en que se, eh, no solamente se desarrolla, se produce esa formación, se hace, el, como dicen los anglosajones, el delivery, sino también cómo se, se evalúa. Bueno, ¿cómo están trabajando las organizaciones? Pues nuestra percepción es la siguiente. Nuestra percepción es que en este tema, evidentemente, hay una preocupación clara, porque, y por eso se están poniendo en marcha cada vez más, y eso las personas que trabajamos en consultoría nos damos cuenta, las empresas, y eso está muy bien. Eh, nos exigen que haya un seguimiento porque si no no hay impacto y si no hay impacto no somos rentables en las áreas de talento. Fundamentalmente nosotros lo que detectamos es que las empresas están trabajando en cinco, en, fundamentalmente en cinco aspectos para conseguir ese mayor impacto. Acortar el ciclo, que es lo que acabo de comentar, trabajar en blende, es decir, aprovechar todas las posibilidades de la, de la tecnología para conseguir que el impacto sea mayor, involucrar a los managers en hacer seguimiento, en, hacer, en comunicarlo más, en participar en la detección de necesidades, dependiendo de cuál ha sido la cultura de la empresa, cuál ha sido su desarrollo, su crecimiento, su, en qué medida está involucrada la dirección o no, pues eso es más o menos sencillo. En los últimos meses nuestra percepción es que se está utilizando también mucho más no solamente la, la, el seguimiento a través de internet, de e-learning, etcétera, sino también el seguimiento telefónico y que mmm, no sé en qué medida, más o menos tímidamente, se trata de certificar las competencias. Las competencias es un elemento desde los años 80, quizá en España en los 90, siempre se ha tenido en cuenta para diseñar y desarrollar los sistemas de gestión del talento, pero es verdad que ahora lo que se trata es que periódicamente haya una serie de certificación de competencias que pueda ir desde aspectos de competencias tecnológicas, pero que también, por ejemplo, las personas que tengan cargos importantes dentro de la escala de valor al cliente, pues a lo mejor tengan que estar certificados en orientación al cliente o en customer experience o en cualquier cosa que, que realmente suponga una competencia crítica a la hora de proveer valor a los clientes. Bueno, yo he estado mirando las estadísticas que manejamos en los informes, la gente que trabajamos en este sector, y, y sobre todo... Echando un vistazo a los, a los informes de, de la Asociación de Trinidad Development, que digamos es la que más publica sobre ello, y algún otro informe, y, y he, he generado una serie de, de, de met, una métrica para vosotros, sería esta. Es decir, si tenemos en cuenta el, el, el, todo el ciclo de la formación. Bueno, pues parece ser que las personas cuando terminan una acción, un programa de formación y tienen que ponerlo en marcha o, por ejemplo, se inicia, en ese momento se está iniciando el, eh, la formación, pues el 92% de las personas que acaban un programa de formación están contentos. ¿no? Bueno, Los que además seáis formadores os daréis cuenta que esto es cierto, o sea, en general... Cuando las personas que de vez en cuando o, o de manera bastante continuada tenemos que impartir talleres de formación, en general la impresión de la gente siempre es bastante satisfactoria, se van muy contentos. Bueno, yo con las estadísticas que manejo aproximadamente eso le pasa a un 92% de las personas, ¿eh? se van contentos. Muy bien, ya sabéis, ese es el nivel que decía aquí Patrick de la satisfacción. En segundo lugar... Cuando se les pregunta si han aprendido algo, no de forma inminente, sino unos días después, ¿no? o sea, no de forma inmediata, perdón, sino unos días después, pues aproximadamente el 85% son capaces de identificar algo que han aprendido. Cuando vamos al nivel de aplicación, el tercer nivel de que Patrick, y ya uno de cada dos han aplicado algo. Independientemente de que haya tenido impacto, yo creía que esto era un poquito menor. Yo creía que estaría entre el 40 y 45%. Bueno, parece ser, si manejo los datos a nivel internacional y no son los que tengo más cerca o lo que es mi propia experiencia o la de mi equipo, pues estaré en el 50%. Y luego un 30%, 30% de las personas, pasados unas semanas o algún mes, dicen que ha sido provechoso y son capaces de identificar beneficios concretos en su puesto de trabajo. Con lo cual, bueno, esto nos da que pensar que hay un... Eh, el otro día mostrándoselo a un, a un colega me decía, joder, pues está mejor de lo que yo pensaba. <risa> bueno, pues eh, que por cierto está conectado a la, a la, a la conferencia hoy. Un, un saludo, Sabino. Bueno, pues puede ser más o menos positivo, pero lo avance que hacemos, pero lo cierto es que hay trabajo por hacer, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Bueno. Vale, os voy, a, os voy a comentar un poco cuál es nuestro enfoque, os voy a decir ahora cuáles son las metodologías que nosotros más utilizamos y luego lo que abriré es un, pues bueno, que vosotros también tengáis la, posi la posibilidad de contar experiencias vuestras, cuál es vuestro punto de vista o lo, que, o lo que vosotros consideréis. Como os decía, yo lo que voy a hacer es, os voy a comentar un poco cuál es nuestro enfoque para compartirlo con vosotros, que vosotros luego podéis hacer los comentarios que, que consideréis. Para nosotros cualquier seguimiento parte o nuestra experiencia está siendo es que sin un compromiso de los, de los actores en la formación es muy complicado que se pueda hacer cualquier seguimiento. Es más, a lo mejor nos esforzamos en establecer una serie de técnicas de seguimiento de la formación y la cosa no funciona. ¿Eh? No, no funciona porque, porque previamente no ha habido un compromiso. Para nosotros normalmente el compromiso eh, debe partir de un plan de progreso personal, es decir, que cuando se hace, una, se hace una formación de unas características, que ya pueda ser online, ya pueda ser blended, o pueda ser eh, eh, presencial. Todo debe partir de un compromiso, normalmente nosotros ese compromiso lo generamos pactando con los participantes de la formación un plan de progreso personal, que lo hacen a modo de balance y de síntesis cuando terminan un programa de formación. A veces ese plan de progreso personal está vinculado con una evaluación previa que les hemos hecho. Pues imaginaos si lo que estamos haciendo es valorar, qué sé yo habilidades de venta en un curso personalizado para un cliente en particular. Lo que hacemos es, al principio de la sesión también, hacer un diagnóstico breve para ver en qué medida pues, las personas se sienten más cómodos a la hora, qué sé yo, pues, de hacer, generar nuevos leads, nuevos potenciales clientes, cómo hacer las presentaciones, cómo incorporar nuevos productos cómo fidelizar o estar pendiente de dar soporte a esos principales clientes que tienen. Bueno, y en función de ese balance luego también lo relacionamos con el plan de progreso de la persona y mm, permitimos también que ellos valoren y si creen que han mejorado en las tres o cuatro ideas principales que, que pueda haber. ¿de acuerdo? Bueno, pues en cualquier caso, para nosotros ese plan de progreso personal, que debe contemplar? Para nosotros fundamentalmente es muy importante que trabajen bien claro cuál es un objetivo de mejora en su desempeño particular que nos digan un indicador de éxito, es decir, ¿qué les va a decir a ellos que realmente han conseguido mejorar en este aspecto? Pues, por ejemplo, en el caso de las de ventas que os estoy comentando, eh, puede un indicador de éxito pues puede provenir del feedback quincenal que tiene con su jefe o incluso con los clientes principales que rellenen una, una hoja de valoración de la actuación del, del comercial con tres preguntas muy sencillitas, ¿no? Y luego también, pues quizá, evidentemente, en el grado de ofertas presentadas o en el grado de, de éxito, pensando en indicadores finalistas de, la, de las ventas. ¿no? Después viene cómo vamos a hacer ese seguimiento del plan de formación, qué personas van a intervenir, qué plazos van a existir, bueno, pues qué vamos a hacer, por ejemplo, las dos primeras semanas, los del siguiente mes, etc. ¿Cuál es el impacto que esperamos en la organización o en el equipo, que puede ser más o menos... Cuantitativo o cualitativo, este punto es muy importante. Esto es, esto es algo que para nosotros además enlaza la importancia que tiene, vincula el desempeño individual con el desempeño de su equipo y normalmente en este tema es muy importante que el manager o los managers o la dirección de la empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, estén involucrados en este plan, qué actores van a intervenir, por ejemplo, qué personas van a supervisar los distintos objetivos y cuál es la valoración poco a poco que se va dando a lo largo del plan de seguimiento. Nosotros llevamos tiempo utilizando una aplicación, una aplicación que se llama Progress Plan, que a alguno de vosotros os la hemos enseñado recientemente, porque la estamos empezando ahora que está aprobada en nuestros propios proyectos, estamos, eh, estamos comercializándolo también como una herramienta que puede impulsar el seguimiento de la formación. Bueno, pues Progress Plan, por ejemplo, voy a. Vale. Tenéis en la página web tenéis la página web de Progress Plan, la, la dirección es progressplan.com. Bueno, pues ahí viene un poco en, en qué consiste esta herramienta, viene un vídeo para que conozcáis. Fundamentalmente en, en Progress Plan está, por un lado, la experiencia del participante de la formación y, por otro lado, el, la experiencia del responsable de formación que se preocupa de coordinar y organizar todos esos planes de seguimiento. Bueno, en cualquier caso, y siguiendo con esto. Es una herramienta que funciona, que, que yo creo que hemos conseguido trabajar en lo, en lo que es importante en cualquier plan de progreso personal que os comentaba. Cada persona, que aparece, aparece mi foto, pues cada persona en su panel de control sabe cuántas acciones tiene en marcha, cuántas acciones se, planea, se planifica para hacer en el futuro, cuántos supervisores están dándole feedback, cuántas personas, esta persona está dando feedback a ellas... Cada persona tiene, introduce dentro de la aplicación su plan individual de mejora, con su objetivo de mejora, sus indicadores, su seguimiento, el impacto que prevé, en qué estatus lo tiene, cuál es la valoración que le están dando supervisor, sus supervisores. En que para cada uno de los objetivos de mejora puede dar, alto, puede dar de alta a distintos supervisores que de forma particular ya puede ser su jefe, puede ser un compañero, puede ser incluso un proveedor, un cliente, les pueden ir eh, dando feedback a la hora de, de realizarlo. Y bueno, esto es una herramienta que nosotros utilizamos cuando terminamos cada programa de formación, por supuesto, si quiere el cliente y, y ponemos en marcha un plan de seguimiento, para nosotros es muy importante porque es la manera en que realmente el participante en la formación eh, digamos que haga el check-in, haga el, check ¿no? haga el, el, el pacte con nosotros el seguimiento eh, y la aplicación de las cosas que quiere emplear en su día a día de mejora. Ese plan es importante que señale todos estos campos, para que realmente sea un plan que sea consistente, que estén bien formulados los objetivos de cara a acciones, que se provean unas directrices, por parte de la empresa es importante que se provean unas directrices eh, acerca de cómo rellenar los distintos campos que hemos comentado y que se establezcan criterios homogéneos para medir el impacto. ¿no? A veces, por ejemplo, el impacto tiene que estar relacionado con las competencias, con las competencias concretas que tenga esa empresa. ¿no? Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que los planes que mejor funcionan son los planes que tienen dos objetivos. Ni uno ni tres, dos. Es muy curioso, pero... Las personas que rellenan los planes de, de seguimiento, los planes de progreso personal y hacen seguimiento, cuando tienen dos objetivos en marcha, es curioso, pero hay muchísimas más posibilidades que los sigan dándoles empujones y consigan dando resultados con esos, eh, con esos objetivos de mejora. Con uno, creemos que es porque la persona realmente no, es, no termina de ser consciente y a veces incluso lo hace poco por cubrir el esplendiente y cuando estrés es demasiado complejo para llevarlo a cabo en su día a día porque al fin y al cabo todos tenemos muchísimas eh, prioridades de, de trabajo. ¿no? Bueno, o en la presentación os mandaré un poco de información sobre la, sobre la, la aplicación por si alguno estáis interesados en utilizarlo eh, en utilizarla internamente, simplemente que sepáis que lo tenéis en el, en el sitio web que os estaba mostrando, progressplan.com. Eh, ¿Cómo funciona eh, por parte del participante en la formación? Pues elabora, como os decía, elabora, elabora su plan al, al ir finalizando el programa de formación, asigna supervisores a los objetivos que ha establecido, avanza en el plan y recibe feedback incluso valorado de 0 a 10 de los supervisores y va renovando su plan o incorporando nuevas acciones en función de los resultados. Y Por parte de los responsables de formación, lo que tenéis que hacer es dar de alta a los usuarios dentro de la aplicación, tanto los que se vayan a ser participantes como supervisores. Tenéis que explicar, y eso os ayudamos siempre, cómo sacar partido a la aplicación estableciendo criterios homogéneos en el establecimiento de los objetivos, formando un poco a la gente para que lo utilice bien. Realizando el seguimiento de los planes, vosotros tenéis a, dando soporte y apoyando en lo que sea necesario conforme a los formadores que participen en ella y al final tenéis a vuestra disposición también informes muy detallados sobre en qué medida las personas están eh, enfocándose a objetivos y consiguiendo resultados de todo lo que, de lo que se han presupuesto. Bueno, después de, de esta fase de, digamos, de compromiso, de que las personas realmente a través de este plan están estableciendo claramente que tienen un compromiso de aplicar cosas en su día a día profesional y que no quede simplemente en un programita o en un curso de formación que, que hice en su día, bueno, os voy a comentar cuáles son las 10 técnicas de seguimiento de la formación que nosotros más utilizamos para conseguir el impacto. Eh, sobre esto hay muchísima literatura en internet, con lo cual el valor que quiero que le deis a esto es simplemente cuál es nuestra experiencia, qué cosas nos están funcionando mejor. Y fundamentalmente, he resumido en 10. Algunas son más complejas de poner en marcha, con lo cual no se pueden utilizar en todos los clientes, pero siempre que hacemos un proyecto de formación medianamente consistente y con una cierta envergadura, siempre por lo menos incorporamos dos de estas técnicas de seguimiento, que para nosotros es fundamental. Y además, afortunadamente, cada vez nos lo exigen más nuestros clientes. Bueno, estas 10 técnicas, técnicas funcionan de la siguiente manera, ¿no? Uh, o sea, oh, perdón, las voy a describir. Eh, bueno, ¿qué utiliza? A veces utilizamos los exámenes o los tests y no solamente cuando son aspectos de contenido. ¿no? Eh, esos test los podemos hacer al finalizar de la acción formativa, pero a veces lo hacemos también pasados unos días, incluso lo que hacemos es un test previo a la formación un test posterior para que las personas puedan evaluarse qué tal lo están haciendo. ¿no? También muchas veces lo que hacemos es mandar recordatorios, es decir, si tenemos nuestro, nuestro plan de formación, incluso eso se puede hacer directamente en, en, Progress, en Progress Plan, eh, lo que hacemos es mandar recordatorios en función de los compromisos que las personas habían adquirido. A veces esos recordatorios son más que recordatorios lo que hacemos es remitir cápsulas de formación. Algunos de vosotros conocéis también la aplicación que utilizamos para diseñar y, y distribuir cápsulas de formación a través de correo electrónico de una manera muy sencilla al final son especie de flash de formación que en 10 minutos se pueden completar ¿no? y que van dirigidas sobre todo a potenciar el grado de aplicación de los objetivos que hayan hemos eh, establecido para la formación. A veces también funciona muy bien, es un poco más complejo, pero funciona muy bien darle el, el nivel de observador a un jefe, a un manager, a un compañero, un colega, a una persona de su propio equipo y que sobre lo que quiere aplicar en la formación, pues por ejemplo, qué sé yo, la preparación de informes, ¿no? imaginaos que se hace una formación sobre cómo preparar informes, cuidando aspectos de comunicación escrita, imagen, etcétera, Puede ser un, un observador que cuenta con una tabla de observación de los aspectos críticos de cómo diseñar un informe y le da feedback basándose en ese, digamos, checklist. Una herramienta también muy potente y que alguna vez hemos hablado también de ella en algún webinar es el mentoring. Es más compleja porque te obliga a un programa, a un proyecto paralelo, para que realmente las personas que son esos supervisores de la formación sean buenos mentores. Yo termino una formación, por ejemplo, sobre logística y puede haber tres o cuatro mentores dentro de mi empresa que me puedan ayudar a conseguir terminar de aplicar lo que he aprendido en el curso. Bien, eh, otras acciones, la línea de consulta, nosotros esto ya es muy habitual cuando terminamos un programa de formación, siempre quiera, cuando quiera el cliente, por supuesto, dejamos abierta una línea de consulta. El feedback 360 o 180 o 90 grados también nos sirve para que realmente las personas que se han comprometido, imaginaos personas que han ido a un curso, por ejemplo, de comunicación interna, ¿no? que son responsables en comunicación interna. Con el feedback 360 grados, que si se articula bien, las personas al final lo que pueden es Nombrar posibles supervisores o evaluadores que les puedan ir dando feedback sobre, por ejemplo, si han cambiado aspectos relacionados a cómo realizan la comunicación interna o cómo negocian o en qué medida solventan conflictos. Y estoy hablando de competencias personales. Se podría, evidentemente, hacerlo igual de competencias más técnicas. Las sesiones, ya sean online webinars o sean sesiones de, de formación presencial para hacer seguimiento con los mismos grupos que habían participado en la formación incluso cuando es una formación en la cual se ha participado mucha gente ir cambiando los grupos para que no sea siempre no compartir eh, la formación siempre con las mismas personas ¿no? tuvimos un, un webinar sobre comunidades de aprendizaje que también es una magnífica oportunidad para hacer, que nos dan magníficas oportunidades para hacer seguimiento de formación con personas que están preocupadas de los mismos temas que nosotros. Y por supuesto, una herramienta que... Nosotros quizá lo utilizamos en un 5 o un 10% solo de las veces, pero que es muy potente, que son las entrevistas con expertos y consultores para internos o externos y que realmente puedan ellos mismos dar feedback sobre en qué medida consideran después de esa entrevista o durante esa entrevista que la persona está aplicando las cosas que debiera aplicar en su, en su formación. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, bueno... Al final de la aplicación veréis, al final hago algún comentario sobre cuándo utilizar unas o cuándo utilizar otras, depende mucho del grado de complejidad que os suponga y el grado de impacto que, que esperéis, pero, pero os animo a poco a poco ir utilizando todas ellas. Bueno, estaba hablando muchísimo, ¿eh? entonces lo que voy a hacer ahora es ir a la, voy a volver a la, al chat y para que me podáis decir también si, pues, experiencias, aspectos que queráis comentar, qué cosas os están funcionando, qué cosas no os están funcionando. Tengo abierto el chat, con lo cual el que quiera hacer cualquier pregunta, quiera hacer cualquier comentario, tiene abierto el chat eh, para que, que me pida la palabra y yo lo que hago es eh, abriros el micrófono para que podáis comentar. Voy a hacerlo en los dos soportes... Bueno, hay, una persona, hay una persona por Skype que me está comentando que cuál es, cuáles son mis preferidas. <ríe> bueno, yo no, de verdad, o sea, yo considero que depende mucho del grado de importancia, o sea, del, de la posibilidad y la dificultad de, de poder poner en marcha alguna y del impacto. ¿no? Ya lo que sí que os digo es que... A nosotros nos está funcionando, tremendo. sin ser muy complejo, algo que nos está tremendo, funcionando tremendamente bien son los, los tests, las, observ y también las observaciones. Cosas que sean sencillas, porque evidentemente el mentoring y las comunidades de aprendizaje tienen una potencia impresionante. Y gracias al, a la aplicación que os hemos enseñado, pues también está funcionando muy bien el feedback. Conseguimos enrolar mucho mejor a los supervisores y, y que den feedback de una manera más pautada y más organizada. Porque a veces no solamente es bueno, es importante las ganas que se tenga que dar, de dar de dar feedback, sino que que a veces es importante también el, la, el organizarse bien para que ese feedback realmente eh, sea esperado y sea compartido. Bueno, hay una persona, eh, David, que nos pregunta la medición de, de la apropiación de competencias... ¿Cuál es la más efectiva? Bueno, entiendo, David, dime si me equivoco, pero creo que lo estás diciendo en cuanto a, a competencias personales o, o, como dicen los anglosajones, las soft skills, ¿no? no competencias en general o competencias técnicas. ¿Es así, David? Blandas y duras. Bueno, <risa> bueno el, he hecho un poco comentarios las que a nosotros nos están funcionando mejor, pero esa diferenciación entre blandas y duras, digamos, es conveniente tenerlo en cuenta. ¿eh? Es decir, hay algunas, evidentemente, que eh, si no haces un... La, las que realmente quieres un cambio importante de actitud, llamémosle blandas, si no hay un contacto personal a poder ser con el manager, es más complejo de que realmente eso eh, quede sembrado y se desarrolle. es decir los exámenes recordatorios y cápsulas están muy bien, pero sin un feedback, sin un mentoring o sin un contacto con la comunidad o sin una buena línea de consulta con un consultor o unas buenas entrevistas, es difícil que cambien aspectos que tengan más relación con las actitudes. Entonces, sintetizando mucho para no, para no, no marearos demasiado, yo creo que cuando es una competencia blanda, como estás definiendo, David, el contacto personal, ya sea con un consultor que se haya ganado la la autoridad del grupo, de la persona, o bien el manager o algún mentor interno, es complicado que eso llegue a funcionar. Venga, ¿alguna experiencia también que queráis contar? Si no, ya sabéis, hago doy la palabra a alguien para que participe. Venga, le, le he abierto el micrófono aquí a, a tres personas que están en, en el norte de España, se ríen, pero venga, ¿cuál es vuestra, ¿en qué medida estáis trabajando en este, en este tema, Eukene? Bueno, pues eh, es que estábamos calladas porque es que la verdad que eh, nosotros eh, después de cada acción presencial, eh, activamos planes de mejora, ¿Sí? planes de acción... Pero es verdad que luego, de la misma manera que nos lanzamos, no hacemos ningún tipo de, de seguimiento. Sí, ok. En principio, porque siempre está involucrada la responsable comercial, que le tiene que apoyar a aplicar sí. lo, que ha, lo que ha dado el curso. Y no tenemos ningún tipo de, de feedback, ni de evolución, ni de nada. Yo sí. estaba viendo la, una de las eh, técnicas que has comentado, las de sesiones de refuerzo, para avanzar con el plan progres eh, sí. este, que eh, me imagino que estas sesiones de refuerzo también pueden tener un componente online, ¿no? O sí, sea, sí. Y a través sí. de la aplicación esta del plan progres se podría se podría hacer algo. A ver, son dos elementos distintos, pero que a ver, los webinars cada vez se utilizan más. Por ejemplo, nosotros estamos montando webinar entre 45 minutos y una hora de seguimiento de objetivos específicos que consideremos que sean muy importantes. Es decir, hay que saber a dónde se dispara también, ¿no? O sea, poner el foco. ¿De qué nos sirve la aplicación? La aplicación nos sirve para antes de esos webinars realmente ver en qué grado de avance están las personas qué obstáculos están encontrando y qué feedback están recibiendo. Entonces, al final se retroalimentan. El webinar se puede hacer con cualquier herramienta, se puede hacer con esta que estáis utilizando vosotros, con Zoom, con Skype Business, eh, se puede utilizar con un montón de, de herramientas. Y, y lo que sí que es importante es eso, que no llegue la gente sin haber preparado nada tampoco, ¿no? sino que realmente sepamos cuál es el punto de partida en esa sesión, porque si no, normalmente a veces se queda muchas veces en una terapia más que en, en Pero... otra ¿Y aquí entrarían en juego las sesiones de refuerzo? ¿Esas sesiones de refuerzo serían previas? Combinaríamos, a ver, real, normalmente realizamos cuando termina las, el programa de formación, ponemos en marcha Progress Plan y luego sí. aproximadamente, dependiendo de, de cuándo se ha hecho la formación, pero normalmente tres semanas o me, entre tres y seis semanas después de se ha hecho la formación, que las personas ya han ido dejando información y trabajando el plan de formación en Progress Plan, hacemos un webinar aproximadamente de una hora, sobre todo haciendo hincapié en aquellos obstáculos o avances que las personas estén registrando dentro de la aplicación de Progress Plan. De esa manera, trabajamos juntos dos, los dos aspectos y se re retroalimentan muy bien, porque curiosamente, siempre después del webinar, normalmente la gente luego vuelve a la aplicación de Progress Plan y se lo toma aún más en serio hacer el seguimiento de la formación. Vale. Muy bien. Otra persona que también que he visto que está por aquí y que he trabajado bastante con ella en, como colegas en proyectos internacionales es David. David, eh, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer algún comentario alguna pregunta? Bueno, Hola. Bien. Hola, David, ¿qué tal? ¿Querías hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, en este, en este componente, gracias Iñaki por, por la sesión. En este componente nosotros en Colombia hemos desarrollado para efectos de seguimiento eh, procesos de refuerzo con microlearning, De tal manera que se enfoca mucho en, el, en, en los puntos sobre los cuales el, realmente el trabajador requiere apoyo. Y de esa manera se facilitan las sesiones de trabajo porque normalmente en fuerzas comerciales como lo que hemos aplicado aquí en Colombia, el tema de tiempo es... es fundamental. Entonces, se hacen, una vez se hace el plan de desempeño individual, se concretan los temas sobre los cuales hay vacíos con los planes, con las evaluaciones del desempeño y hacemos refuerzos con microlearning, siendo esto muy efectivo, yendo al punto y luego se hacen las desvia, eh, se valían las desviaciones con procesos modificados, eh, con, con gamificación y se van haciendo el acompañamiento uno a uno con procesos de mentoring. Es una mezcla de acciones con, de manera continua. Magnífico, David. Además señalas un punto que, claro, es crucial, ¿no? Y que yo creo que eso ya ahí es cuando realmente te das cuenta que esto está teniendo mucho éxito, que es eh, cuando eres capaz, cuando somos capaces de vincularlo con la gestión del desempeño, ¿no? Yo creo que eso ya, ya es fantástico, ¿no? Ya es un punto, un nivel de éxito maravilloso, ¿no? Muchísimas gracias, David. También los compañeros de, de AXA nos comentaban que ellos eh, han insistido en ello. La verdad es que vuestro comentario desde AXA es... es eh, es muy alentador que ¿no? en con, con una empresa como la vuestra, ¿no? que lleváis ocho años con un programa concreto, con mucho seguimiento, cuanti y Quali, y es fundamental para el éxito. Y, y oye, a pesar de haber reticencias iniciales, pero las personas terminan descubriendo que es la manera de hacer las cosas ¿no? y la manera de dar resultados excelente. La verdad es que una, eh, una aportación además que nos aporta también un poco luz a este tema del seguimiento que a veces se nos, se nos puede complicar. ¿En alguna otra aportación, algún otro comentario? Bueno, pues eh, eh, han pasado 35 minutos desde, como, como, eh, desde que comenzamos. En cualquier caso, como otras veces, ya sabéis, eh, si queréis comentar algo después, si queréis escribirme eh, para preguntarme alguna cosa, profundizar en algo... o pues, pues adelante, estaremos encantados de contestaros las consultas que tengáis. Eh, yo os mandaré un email con la, donde adjuntaré la presentación por si alguno de vosotros no se la ha podido bajar y también eh, dando, respondiendo a algún tema que me, ha, que me han preguntado por, por Skype. ¿De acuerdo? Entonces, nada, un fuerte abrazo a todos. Yo supongo que dentro de mes, mes y medio, realizaremos algún otro webinar monográfico donde podamos compartir cosas. Eh, muchísimas gracias a todos y, y estamos en contacto. Que os vaya muy bien el resto del día. Hasta luego.